siguiente invitada, ella es la candidata al Lendakari eh, de Podemos, Podemos Izquierda Unida Miren Gorrachategui, Eunon. eunon. Eh, uno de los mensajes uno de los mensajes principales, si no el principal cuando usted estuvo con, con nosotros todavía en las primarias era eh, la insistencia en su lealtad al, al proyecto de, de Pablo Iglesias, pero hasta el jueves hablaba la, solo los militantes de Podemos, ahora habla para todos los vascos eh, ¿cuál, ¿Cuál va a ser a partir de ahora su, su mensaje para Euskadi? Mi mensaje para Euskadi yo creo que ya lo estamos adelantando, ¿verdad? Eh, pues no quiere decir que tampoco es algo que vaya a ser nuevo, sino que ya en campaña, ya también las primarias lo adelantaba. Y es que eh, creemos que, que Podemos tener un papel fundamental en, en, el, en la tarea de la reconstrucción, digamos, de la, de la casa de la izquierda vasca. Eh, y, y, y en ese sentido, yo creo que, que parte de nuestro trabajo y parte de nuestra línea estratégica consiste en eso, en conseguir unir las izquierdas vascas. Uh -huh. O sea, usted quiere coser alianzas que unan al Partido Socialista y a Euskal Herria Bildu. Eso es. Sobre todo porque, eh, si nos fijamos en los resultados eh, electorales hasta ahora, siempre los escaños eh, han sido mayoritariamente eh, de izquierdas. Es decir, eh, cuando, la, cuando el PNV gobierna, no gobierna tanto porque, porque ganen solitario las, las elecciones, aunque es verdad que es el partido más votado, sino porque las izquierdas no son no han sido capaces de, de apartar, dejar digamos de lado sus diferencias, sus reticencias y sus recelos y, y pactar eh, gobiernos. Pero, pero si nos fijamos en la voluntad de la ciudadanía, mayoritariamente la ciudadanía lo que apoya es un gobierno de izquierdas y yo creo que ese deseo ten, tiene que trasladarse a la, a la institución, tiene que hacerse realidad y yo creo que esa es una de nuestras funciones principales, asumir. ...ese mandato ciudadano de hacer un gobierno de izquierdas. Aunque el PNV gane con mucha distancia, al segundo y al tercero. Lo que pasa es que, fíjate que en un sistema proporcional... De, ...digamos, eh, no importa que gane con mucha distancia. Y eso fue, además, eh, lo, eh, en la legislatura anterior... Eh, tanto el Partido Socialista, en, la, en el debate de, de legislatura fallida de Pedro Sánchez, fue una de las propuestas que hizo eh, cambiar el artículo 9 de la Constitución y era una de las cosas en las que el PP podía apoyarle. Es decir, eh, cambiar el sistema de un sistema proporcional a un sistema mayoritario, pero es que no es, es el, el sistema del que nos hemos dotado ni constitucionalmente ni estatutariamente. Lo que queremos, o sea, el, nuestra, nuestro, nuestra directriz política en ese sentido es que el gobierno refleje eh, proporcionalmente la mayoría parlamentaria, con lo cual no importa quién tenga más o menos votos. Lo que importa es quién es capaz de acordar un, un programa, un proyecto de gobierno común. Uh -huh. Y si usted lo que quiere es que pacten el Partido Socialista y H. Bildu, a lo mejor lo útil es que la gente vote al Partido Socialista y H. Bildu. Eh, nosotros le, tenemos un clarísimo programa de izquierdas sin complejos y sin mochilas, con lo cual yo entiendo que, que realmente nosotros no solamente tenemos capacidad de hacer de puente y de unión, sino que es que además tenemos muy claro y ya te digo, y sin ningún condicionante previo, cuál es nuestro proyecto político, con lo cual yo diría que, que el original somos nosotras. Que sin ustedes no hay acuerdo posible. Pues lo, desde luego lo veo yo muchísimo más complicado. Uh -huh. eh, y el ejemplo, que es decir, en, en Irún lo vemos claro, hasta ahora no había habido un, un pacto de estas características y en Irún ha sido posible, entre otras cosas, por el trabajo que ha hecho nuestro concejal David Soto. Eh, ¿Quién debería estar al frente de ese gobierno? Eso se verá cuando según la correlación de fuerzas, claro. Eso no se puede decir desde ya, porque ahí sí que importa. Qué partido obtiene más o menos representación y luego además eh, si, si se llega a ese, a ese gobierno de coalición, ese tripartito de izquierdas, digamos, pues habría que habría que verlo. Ahora. No se puede decir. El resultado de las primarias es eh, evidente que ha sido una sorpresa a los ojos de, de la mayoría. No sé si dentro también del partido ha sido una sorpresa, pero desde luego, desde fuera, sí, sí se ha interpretado así. Eh, ¿Ha sido por una intervención de Madrid en, en la Federación Vasca? Me, eso me hace mucha gracia, ¿sabes por qué? Porque fíjate que eh, cuando estábamos en el proceso de primarias, muchos medios me han entiendado de autodenominada pablista. Es decir, con... <risa> ¿Vale? con todo el rentintín que puede tener esa, esa expresión y sin embargo en cuanto he ganado las primarias es un dedazo de pablo iglesias eh, no no aquí los inscritos han votado aquí los únicos que han tenido ¿sí? las únicas que han tenido la posibilidad de decidir han sido las personas inscritas y han decidido mayoritariamente por un 56% de los votos pues que la candidata sea yo entonces es verdad es verdad que yo tengo una sintonía con pablo iglesias eso es verdad, eh, pero, pero quienes han decidido que yo sea la, la candidata al Endacari no es Pablo Iglesias, son los inscritos y las inscritas de Euskadi. Uh -huh. ¿Ha hablado usted con Lander Martínez? Sí, claro, claro que ha hablado, sí. Mm. ¿Y, ¿Y qué es lo que le ha transmitido? Bueno, pues eh, considera que, que es incompatible su, su permanencia con, con este nuevo cambio de... ...de aires, digamos... ...él lo considera así... Eh, ...yo tengo que decir que, que me hubiera gustado... ...seguir contando con él... Mm. Me, hubiera, sí, sí, ...me hubiera gustado contar con él... ...bueno... Eh, ...todavía quiero decir que el mundo no se acaba aquí... ...y yo espero... ...espero que sea posible contar con él... ...y con, y con su equipo también... ...es que... Mm, ...anteriormente eh, con, con Lander Martínez... ...o las anteriores direcciones... ...usted ha sido diputada y, y senadora... Sí. ...los tres diputados que hay ahora mismo... Eh, no estaban, digamos, exactamente en línea con la con la dirección que, que existía... ...no sé si tendría lógica que ahora, con la dimisión de este equipo... ...desaparezca esa sensibilidad que también está en Podemos-Euskadi. A mí me gustaría que se mantuviera, yo creo, lo dije también el viernes... Es decir, el, ...en Podemos hace falta manos, hace falta manos, hace falta cabezas... ...y, y, y una cosa es eh, quién, digamos, tiene la línea estratégica, quién determina la línea estratégica... que está en la, en la primera línea... Eh, eh, quien tiene la dirección de las cosas, y, pero pero aquí cabe, cabe mucha gente uh -huh. y ellos también caben, por supuesto, cabe todo el mundo. ¿Es cierto que la primera decisión que han tomado ha sido despedir a 10 trabajadores del partido? No, no es cierto, eso es muy feo además plantearlo en esos términos. Eh, la verdad es que no sé de dónde surge esta, esta, este relato. Pero lo cierto es que no son tres son catorce y que son los trabajadores, digamos, eventuales en el partido. De entre esos 14 hay personas que apoyan han apoyado mi candidatura, eh, con lo cual no tiene nada que ver con si alguien quisiera verlo en términos de purga, pues sería absolutamente... Pues, no, no tiene ningún sentido. Y lo que hay pasa es que hay 14 puestos eventuales que están ligados a, a la permanencia del Consejo Ciudadano Autonómico. Entonces, cuando el, decir, los contratos están vinculados a su existencia, cuando el Consejo Autonómico decae, automáticamente eh, esos contratos decaen. Entonces, no hay despidos. Lo que hay es una finalización de contrato. Una finalización de contrato por una causa prevista, que es que decae el CCA. Es uh -huh. muy distinto. Entonces, por pues, es muy tendencioso y es muy feo plantearlo en esos términos. O sea, que no ha habido ninguna purga. Ninguna. Uh -huh. Ninguna. De hecho, todavía hay eh, trabajadores eh, indefinidos eh, que siguen manteniéndose como indefinidos y ya te digo que en, entre estos, en este grupo de trabajadores eventuales, hay personas que han apoyado mi candidatura. Uh -huh. eh, Pablo Iglesias pretende modificar los límites de, de mandatos hasta ocho años uh -huh. eh, y llevarlos hasta doce. Uh -huh. ¿Qué le parece? Pues me parece bien. ¿Y sabes por qué? Yo creo que eso es una cosa que bueno pues hay que reconocer. Cuando, cuando entramos en las instituciones, pues no sabíamos lo importante que era adquirir eh, conocimiento, sabiduría y, y, y, y tener el tiempo de transmitirla también. Entonces, no se trata de que todo el mundo esté 12 años, sino de que exista la posibilidad de que determinadas personas puedan estar 12 años, porque no se puede perder esa esa sabiduría, digamos, ese saber uh -huh. y, y bueno, pues yo creo que nos hemos dado cuenta y, y es justo reconocer que, que, que nos hemos dado cuenta y que es mejor así bueno, Lo que antes era casta, ahora es sabiduría eh, No, cuando se habla de casta, eh, no se está hablando de la sabiduría, se está hablando de personas que viven de la política, que se aprovechan de la política, que son incapaces de trabajar en otra cosa y que se enriquecen de la política, yo creo que no tiene nada que ver uh -huh. eh, El Carrequín eh, era una marca eh, que, que funcionaba y que bueno les ha dado éxitos eh, electorales, pero eh, la salida de Rejón anticapitalistas, Equo eh, está haciendo que, que se pierda esa riqueza que alrededor de Podemos había ayudado a, a que esa eh, marca de la izquierda fuera eh, potente y llegara a las instituciones. Yo no sé si se pierde riqueza. Es evidente que se pierden elementos, se, se pierden sujetos. Lo que pasa es que se pueden incorporar nuevos sujetos políticos también. Es decir, eh, um, ahora mismo... Es algo también conocido, Juan Cholope Duralde está, está creando un espacio verde, que además va a ser el espacio verde dentro de Unidas Podemos, quiere decir que, que no es que hayamos abandonado esos espacios, lo que pasa que eh, lo que pasa que, que los los van a representar sujetos políticos distintos, pero ahí se mantienen, con lo cual es verdad que se pierden algunos elementos, pero se ganan otros. Uh -huh. Si el 6 de abril hay por lo menos 38 escaños de, de izquierdas, ¿qué va a hacer Miren Gorrochategui? Lo primero, lo he dicho y lo voy a hacer, voy a hablar con Idoya Mendía y con Mayalen Iriarte y vamos a juntarnos las tres mujeres y yo creo que además mmm, tres mujeres como que bien no que mola, y nos vamos a juntar y vamos a intentar por fin llegar al primer gobierno de izquierdas de Euskadi, ¿Y liderado le, por mujeres. ¿Y cómo le va a explicar a Pablo Iglesias que se queda sin los seis escaños del PNV en el Congreso? Pues mira, esto es gracioso porque ayer mismo estuve con Pablo Iglesias y le dije, mira Pablo, ¿sabes que en Euskadi dicen que tú ibas a ser un obstáculo para tal? ¿Sabes qué cara me puso? De sorpresa absoluta. Me dijo, ¿cómo? No hay ningún problema. O sea, ¿ese acuerdo tendría el aval de Pablo Iglesias? Sí. Uh -huh. eh, ¿Le preocupa que ECO se pueda presentar en, en solitario, que les pueda restar espacio electoral? ECO tiene todo el derecho a presentarse, eh, con lo cual, pues, pues bienvenido. Y además, si llegamos al Parlamento, probablemente trabajaríamos juntos, todos. Eh, es evidente que cuanto más se fracciona el, el, el espacio político de izquierdas, pues menos toca cada uno. Uh -huh. Eso es evidente. Mañana vamos a tener encuesta de EITB Focus, mm. eh, será la primera con, con usted como, como candidato. ¿Con qué, con, como candidata, perdón, con qué resultado se conforma? Conformar, yo, la verdad es que no me lo planteo nunca en esos términos, conformarme o aspirar. Yo aspiro, ya te digo, yo aspiro a, a gobernar en Euskadi y a tener lo que haga falta para gobernar en Euskadi. ¿Ser influyente independientemente del número de escaños? Eh, Cuantos más escaños mejor. ¿Pero firma los 11 que tienen o asume que quizás la tendencia puede ser a la baja? Según los sondeos la tendencia es a la baja, según los sondeos pero tenemos cinco semanas para ilusionar a la gente. Y yo creo que lo vamos a conseguir. Uh -huh. eh, en los gráficos de, de mañana va a salir su foto. En la anterior encuesta, usted y algunos de sus <risa> sí, colaboradores por cierto. estaban preocupados con este tema. Mañana sí va a salir su Más foto. Más que preocupados, es un poco como sorprendidos. Bueno, mañana, eh, miren Gorrochategui, saldrá con, con eh, los datos de, de la encuesta de ITV Focus, les recuerdo, eh, la primera con con estos eh, movimientos que hubo la semana pasada eh, y que afectaron a un, a un partido, a una formación, a una coalición que eh, ahora, lógicamente, tiene un nuevo sello. Miren Gorrochategui, Casco.